Buenos días Peñita, hoy es el launch de Better Pero antes queríamos que la gente lo pudiera probar en Barcelona Ayer pusimos unas historias en Better Para ver quién quería probar las barritas Y quién quería que le lleváramos a la uni, al cole, al trabajo O a algún sitio con el Better Car No queremos que la gente tenga que andar hoy No queremos que tengan que coger el metro Así que hemos pillado el Better Car Lo que no saben es cómo es el cochecito Están Mikel y Adri preparándolo Dejándolo todo listo para que nadie se quede sin desayuno Tenemos nuestro primer servicio a las 8.50 tengo aquí delante mío el Better Car. Spoiler, está bastante fino. Ok. Ayer cuando anunciamos en la historia que íbamos a llevar a la gente al trabajo, a la uni o al colegio Y que les íbamos a llevar desayuno Se volvieron muy locos, no esperábamos tantas respuestas La putada es que solo tenemos un coche Sinceramente tendríamos que haber cogido una flota y podríamos llevar a todo el mundo Dicho esto, no hablo más porque no queremos llegar tarde a por el primer servicio Estamos listos, tenemos media hora para llegar a Plaza España Voy a poner la GoPro para todos los planos la tenemos bien sujeta con una ventosa y ya estamos listos para irnos. Aquí está Miquel, niñita. Y del que os ha hablado mucho, ya aún no conocéis. En fin, sí, más importante. En fin. Adri, no, a preséntate. Aquí tenemos a Adri, tío, te han estado esperando ¿Tú? mucho tiempo, los ignora. Eh, ¿Eso eh? De... Epa, <risa> me gusta la actitud. Este es el socio, este es el socio que necesito. Socio perfecto. <risa> ok, let's go. Primer servicio, acabamos de llegar a la residencia de Martina, que tiene que ir a la Uni. ¿Qué tal? Oh. Bien. Estamos haciendo un día de taxi gratis. Para que la gente no tenga que ir en bus. A ver, ¿a dónde va? Plaza España. Let's go, papá. Adelante, chicos. Estamos en la UPF y tenemos aquí a los primeros de la UPF. Nos ha llamado un colega, Tarek. Vamos a hacerle la full experience del taxi. Lo llevamos a trabajar. ¿Qué te no, parece? No, no. Bienvenida al Better Touch. ¿Habías visto las historias o no, aún no? No. ¿Tienes que ir a algún sitio? sí. No, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vais al consulado de Uruguay. Sí. ¿Por es qué? Estamos de prácticas ahí. Qué guay. en ¿Eh? ¿Eh? llegar, ¿eh? Tocado, bro? ¿Sí, hombre? ¿En sí. serio? ¿A ¿Dónde vas? Depende de dónde vayas. ¿Dónde vas? Para España. ¿Vamos? ¿Va bien? Sí. ¡Let's go! Sí, Hola, hombre. Tío. No puedo creer. Rato, Venga. Un nuevo cliente. Pues es que vaya cochazo de más, eh. Eh, la comida. No, no, lo ponemos. Sí, tenemos desayuno. Me gusta la actitud de. Vegano, ¿no? Vegano, sin azúcar, todo ingredientes 100% saludables. Y tenemos un untable, si lo quieres probar. ¿Sí? Tipo la Nutella, pero saludable. ¿Y azúcar también? Sí, claro. sí, sí, sí endulzado sí, sí, con se dátil. Uh -huh. ¿Qué es Better, exactamente? Una marca de alimentación saludable, la vais a poder aprobar sí. ahora. Básicamente hay un montón de snacks en los supermercados, aeropuertos bueno, bueno, y, bueno. y todo esto. Súper poco saludables, llenos de azúcar, aceite de palma, edulcorantes. ¿Qué hambre tengo? porque llevamos todo el día en la uni? Oh. Ya, ya, ya. Sí, está buena, ¿eh? ¿Te mola? ¡Pura está buena! No veo por qué va sí. bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡Joder! Joder <risa> <risa> la puta madre. Es sí, que es buena así. O sea, te va fuerte, ¿no? ¿Y dónde se podrá comprar? Vamos a estar saliendo ahora mismo. Es una buena pregunta. Parece que lo llamo. Una buena. Buena. Es una buena pregunta. Estamos en Ameji Bridges ahora mismo. Ah, Ameji, vale, vale, vale. Voy a comprar ahí todo, casi todos los días. Claro. Sí. ¿En serio? Sí, sí. Espérate. Soy sí. socio y todo. La normal, mitad es azúcar y aceite de palma. Y luego tiene un poquito de avellanas y de cacao. Esto es dátil, cacao, avellanas, aceite de oliva virgen extra. Ay. Qué pintazo, eh. ¡Hostia buenísimo. puta que uno está! Aparte, o sea, es... es mm. Sobre todo esta barrita, o sea, ¿sabe? Como natural. Sí, sí. ¿Será así? O sea, como no procesado, no okay. sé si... Totalmente. Eso era la idea, me voy, hace voy, muy voy, feliz voy, que digas voy, esto. ¿Qué es la barrita de eso? Pero cacao, cacao. Esto. ¿Cacao? ¿no? ¿Te azúcar a en serio esto? No te crees ni tu... No te no? hermano. Daddy bro. Yo estoy coger entonces, en su... con fruta natural. Papá. Entonces esto lo voy a coger para mi dieta y todo. Para cuando quieras algo dulcito me tomo un... Cuando quieras... Es ¿Un que te... ¿no? Y no tienes otra por ahí ¿eh? para probar tu salvo Hostia. No, esto no para, eh <risa> ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! <risa> ¡Me va a dejar <risa> ¡Vamos! <risa> ¡Ah! Me la comí de Hostia un... Ay, es verdad, es lo estable, hombre Bueno, pues aquí no vamos a poner la puta, ¿eh? Voy a dar una buena catada ahí, así, smooth Está cremoso la, la verdad Parece que te estamos pagando por decir todo esto Ojalá Me pagan encima comprobando cosas ricas, de loco Yo, hermano Hermano está bueno ¡No! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Lo paraba! ¡Hay nervio! ¡Hay nervio! ¡Hay nervio! ¡Hay nervio! ¡Se siente! ¡No mierdes! No ¡Me caí un poco de Esto 100% saludable, bro Cada ingrediente cae hay, ¿ves? Está demostrado científicamente como saludable. No bullshit, papá. <risa> ¡Meter, ¡Meter! ¡Meter! Al revés, la etiqueta está al revés, papu. <risa> Ahora, vete okay. Alan, ya ha pasado al final? El, la, el bus que esperaba no pasó Okay. Y... tenía un poco de prisa para llegar hasta ahí. Si te gusta el chocolate, si no tenemos el cacahuete, arándanos... Lo que tú quieras. Ah, okay. Muy bueno, ¿eh? Excelente, mano Me gusta muchísimo, ¿eh? ¿En serio? Vas con un poco, un poco ¿no? de prisa, en ¿no, bro? <risa> Vamos a salir en Ametier. ¿lo conoces el supermercado de sí, sí, aquí? Sí. Salimos en Ametier y en online. Perfecto. Sí, pero ustedes son los creadores, o sea... Sí, productos? sí, nosotros qué, somos los creadores. No te, lo vas te vas creer, creer, no. no te lo vas a creer, bro, no te lo vas a creer. comunicación... Ma magisterio infantil... Ah, yo ingeniería diseño, nada ¿Tienes un poquito de hambre? Sí, un poco, por Ahí, para que pruebes. Arándano de Eh... Arándano. Lo has podido eh. probar también, ¿eh? creo, ¿no? Sí. Eh. No, ¿no lo habías probado? La crema. Sí. Aviso de cámara de semáforo más adelante. Hombre, bueno, los bolsos son carísimos, ¿no? No, no, increíble. ¿El Luis B este que les gusta a todas? Este. Ah, mira. Este, o sea, sí, sí, este, ¿no? sí, sí. ¿Cuánto cuesta? 1.200 Pues mira, esto se vende a 1,99, es la polla. <risa> Ferran y Angelo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido el día? Bien, bueno. Cansado, ¿no? En la última. ¿Qué estudiáis? Arquitectura. ¿Tenéis hambre o qué? Sí, hombre. ¿Cacahuete? ver si. ¿Dónde hay que ir? En paseo de ¡Uy! <risa> ¡Hostia! <risa> Directo para allí. Está muy bueno. ¿Tú tienes la de cacahuete? Cacahuete. Solo cacahuete. Muy bueno. Se me da fatal lo de ser taxista, tío. Me equivoco todo el rato. que esta Me he puesto oh, en ¿verdad? dirección prohibida. Let's go ¿Y dan el aperitivo de Better Food, no? Claro, bro Sí, sí. ¿Sí? Más Buah, más, que... porque nadie estoy... ¿Qué sí. hago aquí, tío? La barriga de tu masa Buah, está buenísimo, tío, tío. de fiesta sí. ayer o no? Sí Sí, sí, sí La pulserita. Estoy ya... ¡Ah, tiene la pulsera ahora sí. el cabrón! Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> sí. ¿A qué hora llegaste a casa? ¿Hasta ah, tu padre mirando esto puedes decir o no? Sea, no, no creo... Sí, lo puedo decir Va. Sí, salí ayer, salí ayer Vale Vale ¿Esto qué será? ¿No así? ¡Dios! ¡Dios! Oh. Me da el corazón a mil, eh. <risa> <risa> <Uuuh>. <risa> <risa> qué cabrón. ¿Te ha molado? Sí, sí, sí, sí. Muchas gracias a vosotros. ¿Tú también? Chao, que vaya muy bien. ¿Me va bien aquí? Sí, sí, me va bien aquí, bro. Chao, esto se queda... Nos ¿eh? que... no vemos, bro. ¿Para qué? ¿Eh? Pero esto se queda... ¿Cómo voy a... ¿Has llegado a tu destino? Con todo el viaje antes de irte. Sí, nueve y sí, ¿Sí? el ¿quiero? suplemento de comida... Son directos te... oh. sí, pero la, la verdad es que el chaval es el puto amo Ha volado mucho a acabar con él Y nos lo hemos pasado muy bien, bro no, Merci, no. tío Si sí. es una locura Muchísima suerte con el producto Porque sí. va a volar Y, y nada Que no, no hay metas que os paren <risa> ver, ¿Sabes lo que se dice al final de los vídeos, o no? Ok Ahí, ahí Ok Ese tío ahí, bro, un grande, tío Ua, Me da la cara de reírme, cabrón I